Ahora la gente en las casas. Si está que se ponemos a ver con artritis y con diabetes y con gamma y con cuánto diablo hay aquí abajo. Pero una vez el hermano se sana, ya el hermano tiene una, una seguridad de que él ha vivido. Y va y le habla a la gente. Y es ora a la gente. Cuando yo me convertí, que ese hermanito vino a la casa. Inmediatamente después de eso yo empecé a visitar la gente Y me iba a la calle abajo Que en esa época aquello era un antro de, de, de prostitución y de, y de bandidaje terrible Pero a mí no importaba nada de eso, yo me metía por las casas una a una Y le enseñaba la palabra, y le hablaba, y la gente oía Mira, gente hermano, bandido, con hambre de Dios Y cuando yo tocaba, me abrían corriendo, suba, suba Llegó el rey, alaba lo que se le <risa> un, un pequeñito de Jesucristo y le hablaba de Cristo. Y cómo oía: acepte a Cristo, Sí, yo lo quiero aceptar. Miren, día, en días la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy tenía 18 miembros nuevos de esa visita. en un lugar tan depravado como aquel. Entre más malo el lugar, más, más, más, más desespero tiene Dios por entrar y, y darle victoria a esa gente. Pero se sanaban de las enfermedades. Que antes de yo invitarlo a aceptar a Cristo, lo oraba por, por la enfermedad. Y cuando se sanaba, y ahora quiere aceptar a Cristo, o de aquí a los o tres días que el diablo le ponga otra vez la misma enfermedad. No, yo acepto a Cristo. <risa> es la sanidad divina, hermano. Es el instrumento más poderoso para pescar gente perdida que tiene la iglesia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero tiene que empezar por la congregación. Y si empieza usted, a, en todos los cultos, a ministrar sanidad divina, a orar por los enfermos, llega un momento que no queda nadie enfermo. Después mande a esos hermanos que se sanaron por las casas para que salen la gente. Nosotros no sanamos a nadie, pero el Espíritu Santo lo sana. Pero la Biblia dice, ir por las casas, anunciar el reino de Dios, sanad los enfermos que haya en ella. Y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Esa es la obra de la iglesia, hermano. Librar la humanidad de las maldiciones sobre las cuales las cuales el diablo ha puesto sobre ellos. Pero tiene que estar libre el que va. Si el que va tiene una artritis que no se puede ni doblar, ¿a quién le va a orar por los enfermos? Que, que haga así y se saca un grito. ¡Ay! Eso, eso lo viví yo, hermano. Que yo no me podía agachar con mi propio peso. Y era un hombre que estuve en el deporte toda mi vida. Y yo dejaba 400 libras aquí en la espalda y bajaba con ella, mire, como si fuera un, un bombón. Y subía varias repeticiones. Y verme luego que no podía bajar con mi propio peso. Ahí yo entendí que todo lo de abajo es vanidad. Señor, ¿cómo es esto? Dios permitió para que yo viera que lo que yo tenía no valía dos centavos. Tipo, uno se creía un superman? <risa> Un super bobo, al lado lo que el Señor le ha <risa> engañado por Belcebú. <risa> sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para, para eso fue que vino Cristo, ¿verdad? A buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Cuando yo entendí, pues yo dije, bueno, aquí, aquí es que me quedo. Porque aquí sí es verdad que hay garantía. Dios me sanó, me nuevo. Y yo empecé inmediatamente a dar testimonio. Sea bendito el Señor. Pero montones de hermanitos en las iglesias, una vez se sanan, y conocen la palabra, pueden ser ganadores de almas. Lo más que hay gente perdida, hermano. Que no sea ganador de almas porque no quiere. La mayor parte de la humanidad está perdida. En todos los países, donde quiera que uno va, eso la multitud de pecadores, es una cosa fantástica. Y montones de esa gente tan desesperados, buscando algo, y ese algo es el Evangelio el único que se lo puede llevar es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 5, verso 14, ahí estamos. Dice, los que creían en el Señor aumentaban. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero fíjese bien porque aumentaba la iglesia y crecía. Dice, tanto que sacaban los enfermos de las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hasta con la sombra de Pedro se sanaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. mire el poder que había en la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba con ellos, está con nosotros. Dios no se ha mudado ni ha cambiado. El mismo Espíritu Santo está con nosotros. Sea bendito el Señor. Quiere decir que multitudes se convertían cuando se sanaba la gente, y la iglesia se multiplicaba. Quiere decir que la sanidad divina era el instrumento clave para que se convirtiera la gente. Es que el que esté enfermo, hermano, y la mayor parte de la humanidad está enferma, el que esté enfermo, usted le ora y se sana, y usted le habla con todo amor, Señor te sanó. Si quieres mantener la sanidad, acepta a Cristo. Porque el que te había enfermado no era Dios mucha gente, mira cómo Dios me tiene, y como que Dios lo tiene así, choleña, leña, como usted está, el diablo es el que lo tiene así, Alablo que Señor le ama. despierta que una realidad trágica, que enseñárselo, y orarle, cuando se sanan, mira hermano, instantáneamente aceptan al Señor, usted le va a hablar claro, mira, el que te enfermó no fue el Señor, fue un espíritu satánico que te enfermó, está sano ahora, si no vienes a Cristo, en cualquier momento te pone la enfermedad, o sea, se convierte en volando. ¿Quién va a querer seguir enfermo? ¡Ja! Alábalo, si sí puede. Y yo en esa época, pues, sencillamente en cuanto se convertían, le decía: Esta noche te, nos vemos en la iglesia de Dios Pentecostal. Y era el primero que llegaba. Y el pastor sabía y los atendían con mucho cariño, el pastor y los hermanos y demás. Y se, y se convirtió bueno ya le digo en pocos días ya vienen 18 miembros nuevos pero naturalmente los demás hermanos no hacían eso y el pastor se puso en pie y dijo bueno yo voy a decir una cosa a ustedes este hermano que no es ni miembro de la iglesia que nos visita tiene 18 miembros nuevos aquí y ustedes algunos llevan dos años y se han ganado un alma nunca por, pero por qué porque ellos no hacían lo que yo estaba haciendo ir por las casas lo que dice la Biblia, ir por las casas, anunciarte el reino de Dios y sanar a los enfermos. Usted y yo no sanamos ni una mosca, pero oramos y Dios sana. Y hay que estar el instrumento poderoso para que fruto grande se pueda cosechar. Si ustedes le enseñan eso a los hermanos y los envían por las casas, en pocos días va a tener multitud de gente nueva en la iglesia. Porque que se sana no va a querer quedarse afuera para que se... Se pongo enfermo de nuevo. Es el instrumento. Hay que aprovechar el instrumento porque quien de ustedes no quiere tener cada día más gente en la iglesia? Cada día más. Aunque le ponga un segundo piso en el momento que la cosa ya no quepa. <risa> Alabado sea Dios. Y estamos bien en el tiempo posterior, hermano. Hay, hay que aprovechar y alcanzar la mayor parte de más posible ahora que pronto no, no, no vamos a poder pues de arriba no vamos a predicar, Alabado sea Dios, precioso el Señor, mi alma te alaba Jesús, en Santiago capítulo 5 verso 14, habla lo mismo, lo que vimos ahí en Hechos 5, 14, Santiago 5, 14 dice, hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y oren sobre él en el nombre del Señor, y úngelo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la sanidad divina, Dios me mostró algo. Eh, me dijo que quería advertirme de los ataques violentos de enfermedad que el diablo iba a mover hacia la gente en estos días. Me dijo, pero a quien más va a atacar es a mi pueblo, a usted y a mí, al lo que se le llama, porque en el pueblo el primero que él le quiere meter leña es a lo que tenemos el ministerio. Porque si nos logra doblar a nosotros, mire, tiene una victoria grande. Y se mostrar el ataque más grande contra mis siervos pero el señor entonces me dio una forma de, de pelear la batalla y me dio cuatro pasos o sea, usted viene y siente el síntoma aquí sonríe si puede y una vocecita infarto Diablo, un embusterio, un charlatán lo que él vive pero conoce su negocio muy bien usted inmediatamente tiene que contratar y ahí viene el primer punto. El primer punto, en cuanto siente el síntoma, háblelo en voz alta como el que le está hablando al diablo, que le ha puesto el síntoma ese. Y dígale, mi Cristo crucificó toda maldición. Te equivocaste, diablo, de cliente. Alá, lo que el Señor le ama. Jesús crucificó esta maldición. Ya usted no está aceptando la enfermedad. Ya está dándole un primer palo, porque la palabra es la espada, con la cual contraatacamos segundo punto no me puedo enfermar diablo porque soy esposa de Jesucristo y si me está sano yo tengo que estar sano porque eres mi cabeza y yo soy el cuerpo si la cabeza está sana el cuerpo difícilmente va a estar enfermo son dos puntos clave de, de introducción para que el diablo se refresque Tercero, declare la enfermedad una mentira. Dígale, esto es una mentira tuya, diablo. Mentira tuya, no puedo tener nada. Declaro mentiroso al diablo y a la enfermedad también. Tú eres un mentiroso y esto es una mentira. Y el cuarto punto, que a mí me estuvo medio... Difícil de aceptarlo al principio, pero después lo acepté porque Dios me lo habló. Me dijo el Señor, rétenme a mí. ¿Y ¿Cómo te voy a retar yo a ti? Rétenme a mí. En palabras sencillas, eh, Señor, si esto fuera verdad, tu palabra sería una mentira. Es un reto terrible. Porque si esto es verdad, que yo tengo el corazón dañado, que es una verdad, que ese corazón está ahí eh, afectado, enfermo, entonces tu palabra es una mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, la Biblia dice, en forma bien clara, bien clara, servirás al Señor tu Dios y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad. Pues el Señor prometió quitar toda enfermedad, ¿No va a permitir que entre ahora de nuevo? ¿Al lado de lo que él vive? Él, él, él quita la enfermedad. No es que él pone. No, él quita. Lo que el diablo puso, él lo quita. Y la enfermedad es la maldición más grande que el diablo tiene después del pecado. El pecado es la maldición más grande porque envía el infierno a la gente. Y la enfermedad es la segunda maldición más grande porque deshace la paz y el gozo de la gente. Una persona enferma, mire... Es una tragedia. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo quitaré toda enfermedad. Quiere decir que el médico de nosotros es Jesucristo. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Dice, llama a los ancianos de la iglesia. No, no dice en ningún momento, llama al médico. El médico está para la ciencia del mundo con su culebrón como emblema y donde quiera que va un médico usted ve la culebrita detrás del automóvil o la ve en el hospital no es que sea del diablo, parece ciencia del mundo gritándote que eso es del mundo y tú estás en el mundo pero no eres de este mundo ¿de dónde son ustedes? cuando le pregunten eso si tiene tres manos, tire las tres para arriba diga de allá soy yo, de allá nuestra ciudadanía está en los cielos, De donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria, gloria a Dios, a Dios. Viene. lo que él viene. A Dios sea bendito el Señor Jesucristo. Lo más grande es lo que estamos a punto de ver. Son los cuatro puntos que el Señor nos mostró para contraatacar inmediatamente. Repito en forma ligerita. Primeramente, es el grito de negación del síntoma Él crucificó toda maldición segundo soy esposa de Jesucristo tercero mentira diablo tuya no me puedo enfermar ¿por qué no se puede enfermar? porque es esposa de Jesucristo y porque Jesucristo crucificó esa maldición está crucificada ya en su muerte expiatoria la Biblia dice que el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. En su cuerpo, sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Después dice, y por cuya herida fuisteis y sanado. La doble victoria que Él compró, que sobre su cuerpo llevó el pecado y llevó la enfermedad. Fue hecho pecado por culpa nuestra y fue hecho maldición. Y ahí está la maldición de la enfermedad. Ya Cristo venció todo eso. Y hay que gritárselo al diablo. Él crucificó toda maldición. No me puedo enfermar. Y en el último punto, réteme a mí. Si tú permites esta enfermedad, Señor, tu palabra sería una mentira. Porque tú crucificaste toda maldición. No me puede dar esto. Y cuando retamos al Señor, el Señor se mueve y levanta un pie que tiene. Que pesa como 10 mil libras. Y le da un puntapié al diablo que en la luna. Alaba que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Señor, no. permite que nadie le robe su gloria. Y si Él se llevó la enfermedad, y si Él crucificó toda maldición, que ahora aparezca una enfermedad en nosotros que somos los hijos de Dios, y a eso no hay gloria para el Señor. Por eso que tenemos que dar la pelea para que la gloria del Señor no se la pueda jugar el diablo ni nadie. Nuestro reto es que Dios se glorifique, que esa gloria de Él siga brillando. Pero va a ser un cristiano enfermo todo el tiempo. Hay evangélicos que están más enfermos que sanos. Que vez que usted le pregunta, ¿cómo está? Bueno, más o menos. Yo digo, no, más o más es, eh, más o más. Al que él vi, que más o menos un sub y baja nosotros somos humanos la luz del mundo Amén. jesucristo dijo yo soy la luz del mundo y después se hallaron los discípulos y dijo, ustedes son la luz del mundo ¿Por qué? porque si usted está lleno de cristo porque usted es la luz del mundo porque tiene a cristo adentro que es la luz eso es una cosa sencillita pero el diablo que dice va a meterte una enfermedad y ahí viene la batalla si usted da la batalla Dice resistita al diablo y de vosotros huirá. Se tiene que ir el pájaro ese. lo si puede. Pero hay que dar la batalla, hermano. No es ponerse a lloriquear. Ay, me siento tan mal. Le puedo oler hasta el alma y diga, estoy sano, diablo, en busca es tuyo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque si no se va, hay alguien que lo echa. ¿Y usted sabe quién es? Alá, lo que él vive. El que dijo que él pelearía nuestras batallas, Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ay, pobre Jesús. Vamos con un tercer punto. Bautismo en agua. El bautismo en agua tiene una importancia muy grande. No es tan grande como la salvación del alma, pero es de una importancia muy grande. Porque la Biblia dice de forma clara, Marcos 16, 15. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No es que el bautismo salve, pero está ligado a la salvación, muy ligado a la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y decir que en cuanto a la persona acepta a Cristo viene un bautismo en agua creyere y fuere bautizado si la persona se ha, está convertida de corazón bautícelo inmediatamente porque eso es lo que te va a ver en la Biblia vamos a verlo con la Biblia pero le voy a mostrar ocho casos que en cuanto se convirtieron los bautizaron porque eran gente convertida de corazón inmediatamente ahora si usted tiene dudas si se ha convertido o no ya el asunto es distinto porque hay gente que son medios payasos, al lado de lo que él vive, y le gusta hacer su su jugarreta y sus cuestiones y su fingimiento, pero usted tiene, usted tiene adentro a Jesucristo, y cuando usted tiene una duda, no se mueva, pregunte, dirígeme, Señor, ¿qué hay? Porque el Espíritu de Dios está dando los testimonios, y cuando usted ve que el asunto no, háblele Señor, me muestra que usted no está convertido de verdad entonces la persona se va a asustar pero montones de gente se han convertido de todo corazón y no se le puede negar el bautismo porque el bautismo tiene una importancia grandísima que es lo que vamos a ver en, en detalle tiene una importancia que no le puede robar a uno esa bendición hay quien los mantiene seis meses probándolo Dios no dijo que lo probáramos Dios dijo que el que creyera y fuera bautizado que lo bautizara fue lo que dice la Biblia no fue que lo probara alabro si puede bendito es el Señor Mateo 28, 19 Mateo 28, 19 por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado Aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjense cómo vuelve la Biblia. Hacer discípulos bautizándolos. Una cosa inmediatamente después de la otra. Pero nos da la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que le venga a usted con otra cosa, no discutamos. La palabra de Dios no se discute. Diga hermano, ¿sabe por qué lo hago? Mire, porque está aquí en la Biblia. Usted lo quiere hacer de otra forma, su asunto, haga lo que usted quiera. No discuta con nadie. La, Biblia, la palabra no se discute. Pero lo que eso lo dijo Jesucristo. Y lo que Cristo dijo: si estamos mal cuando llegamos allá, no nos puede decir nada. Ah, no, que tú, señores, que fue que tú lo dijiste. Yo hice lo que tú dijiste. Habla lo que el Señor le ama. Ahí no hay discusión en una clase. Si tú fuiste que lo dijiste, hacer discípulo a todas las naciones. Y yo prediqué, salvaron la gente y los bauticé Como tú dijiste, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alado lo que él vive El que lo dijo fue el jefe de nosotros ¿Cuántos tienen ese jefe? Al si se puede es el jefe de los jefes Mi alma te alaba Jesús Ahora Estando en este punto clave La importancia gigante que le dio la iglesia apostólica al bautismo en agua. Porque la iglesia apostólica es el patrón de iglesia para nosotros. Y la importancia que le dio el bautismo en agua fue tan grande que lo vamos a ver aquí ahora, de forma clara. En Hechos 2.38, ahí estamos en Pentecostés de nuevo. Hechos 2.38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, vamos a ver el 37 para que tengamos un contexto que nos no dé más claridad. Cuando, cuando Pedro le predicó a Cristo a aquella multitud, la gente se compungieron. Y entonces Pedro le dijo, varones hermanos, la gente le dijo a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿Qué, qué, ¿cuál fue la medicina que le dijo Pedro? que hay gente, ¿qué haremos? bautismo en agua y bautismo en el Espíritu tiene que recibir dos bautismos a, alabro si puede sea bendito el Señor El verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor Dios llamare. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ahí mismo los bautizó a todos. No me diga que Pedrito falló, al lado de lo que él vive. Ese es el pastor principal en Jerusalén los que recibieron sus palabras fueron bautizados se añadieron aquel día como tres mil personas A, lo que puede el único de los apóstoles que no pudo bautizar fue Judas porque se lo había ya el diablo ya por por, por ladrón alado lo que él vive sea bendito el Señor Jesucristo fíjense como inmediatamente usted ve que inmediatamente que se convirtieron los en las aguas todos ese es el primer punto pero eso es un punto no podemos establecer una doctrina con un versículo. Pero la podemos establecer con 8 o 9 versículos. Ese es Hechos 2:38. Hechos 8:12. Hechos 8 versículo 12. Felipe en Samaria le predicó a la gente. Cuando creyeron a Felipe Fíjense, cuando creyeron, acababan de creerle a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Alá, ahora sí si puede. Felipe era un, era un evangelista de la Iglesia Apostólica. No era cualquier personaje, era un evangelista de la Iglesia Apostólica. Todos los que creyeron los bautizó inmediatamente. Bando, cuéntelo, alabro si sí puede. Con el testimonio de dos o más testigos se puede establecer toda cosa, dice la Biblia, pero no vamos a ver más de dos. Número tres. Hello, hello. Wow, Hechos 8.35. Is... Felipe se encontró con aquel oh. eunuco. I don't know how I feel about this. y el hombre iba leyendo al profeta Isaías pero no entendía ni papa a nada a lo que el Señor le ama y Felipe desde abajo le dijo ¿entiende lo que lee? ¿cómo voy a entender si no hay que me explique? dijo el hombre entonces suba tú acá explícame tú subió a Felipe al automóvil digo al, al auto a nada a lo que él vive no hay un automóvil de ensueño pero estaba Jesucristo ya. Toca el devocional. Cuando no había automóviles, lo que él vi. Respondiendo el los nuco, a Felipe le dijo: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Dice que el profeta eh, estaba leyendo escrituras del Antiguo Testamento y entonces, pues, de quién está diciendo el profeta esto, de él mismo. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el Evangelio de Jesucristo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe, predicándole a ese hombre, un hombre tan nuevo como es y tan ignorante, le predicó bautismo en agua inmediatamente. Porque el hombre cuando ve una lagunita, lo más linda que había en... Mira, ahí hay agua, ¿por qué no me bautiza? acabado de convertir ya el hombre tenía convicción de Jesús pero también tenía convicción del bautismo en agua y le pide a Felipe el bautismo ahora Felipe no le dijo no, no, no tengo que esperar seis meses mijo, hijo a probar si es verdad que tú estás convertido o no de, mire lo que le dijo Felipe hermano Felipe le dijo verso 37 si crees de todo corazón bien puede aunque hace una hora que te convertiste lo que sea le ama ese no tenía ni día Felipe no era un neófito hermano Felipe era un hombre bien entendido en la palabra que, que a, a, arrasó con el diablo en Samaria y ahora le dice a este hombre si crees de todo corazón bien puede y el hombre dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios Nadie puede hacer una confesión como esa, hermano, si no está realmente convertido. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que él habló salía de lo profundo de su ser. La fe en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Felipe mandó parar el carruaje, descendieron ambas al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Tenía quizás dos, dos o tres horas convertido. Sonríe si puede. Tenemos tres, vamos con el número cuatro. Hechos nueve, dieciocho. Hechos nueve, dieciocho. Ahí vemos a Saulo de Tarso. Ese fue más malo que el diablo. Yo creo que el diablo le hacía reverencia a Saulo. A Saulo si puede. Se agajó los hermanitos, los metió a la cárcel, los metió en el cepo, oígale. Pero él, él creía que estaba haciendo una obra para Dios. Dios veía eso también. Pues fue que Dios lo, lo, lo perdonó y lo salvó. Precioso el Señor. Pero cuando Saulo se convirtió, vino a casa de un tal Ananías, y ese muchachito, ¿quién era? Un, un judío lleno del Espíritu Santo. Eso es todo lo que dice la Biblia. Si está lleno del Espíritu Santo, mira la cosa tan buena. Lleno del Espíritu Santo. Y entró, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escama. El señor lo dejó ciego. Le cogió la vergüenza. Alaba lo que sea le ama. <risa> Se acabó con, con, acabó con los hermanitos. Es, es, es su tragedia. Le cayeron de los ojos como escama. Recibió al instante de la vista. Levantándose fue bautizado. Van cuatro. A ver, contar si es verdad. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Vamos con el número 5. Hechos 10, 44. Ahora vemos a Pedro. Y dice, mientras aún hablaba Pedro la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, como dijo un hermano allá en el campo, se quedaron atónitos, al lo que el Señor le ama, se quedaron atónitos de que también sobre la gente se derramase el don del Espíritu Santo, fíjense como los judíos se creían que era una especialidad para ellos, que ellos eran los únicos, y cuando cayó sobre aquel chorro de impío, que para los judíos eran como cerdos, los gentiles, y cae el poder de Dios y lo ven a todos hablando en lengua. Y lanzando como trompo. Alaba lo que... Los oía que hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede ahora acaso alguno impedir en agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y mandó a bautizarlos y le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Y lo bautizaron en las aguas a todos, a todos los gentiles que estaban en la reunión ahí alabro si puede ¿cuánto esperó Pedro? nada esperó, vio gente que Dios lo bautiza con el Espíritu Santo hablando en lengua, ¿qué va a esperar? lo bautizó en las aguas todo inmediatamente eso no quiere decir que tiene Dios que bautizarlo con el Espíritu para que usted lo bautice en las aguas usted ve que hay la convicción de arrepentimiento sincero hay que bautizarlo en las aguas porque es una bendición que no se le puede robar es el punto final que vamos a ver en, en un minutito Hechos 16:14 Vemos ahora a Aquella dama Que se llamaba Lidia de Tiatira Y esa mujer cuando yo a Hablara a Pablo Hechos 16:14 Era una mujer Adoradora de Dios No tenía el conocimiento del Evangelio Pero adoraba a Dios estaba oyendo a Pablo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía el único que abre corazones es el Espíritu Santo Amén, gloria a Dios. en nuestras oraciones tenemos que pedirle, toca a la gente cuando yo predico tócalo, que se le derrita los corazones, lo que el Señor le ama y cuando fue bautizada Lidia y su familia porque de ahí el apóstol Pablo se fue a casa de Lidia pues se llevó al apóstol para su casa le dio alimento, le predicó a la familia, se convirtió a todo el mundo y inmediatamente lo bautizó en las aguas a todos. Cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó y nos dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, quédese en mi casa. Nos obligó a quedarnos. Sea bendito el Señor. Pero usted ve lo mismo, como lo hizo Pedro, lo hizo Pablo. Es un solo espíritu. Aquí no no hay diferencia entre Pedro, ni Pablo, ni los judíos, ni los gentiles, nadie. Todo el mundo es el mismo Espíritu Santo el que obra. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hechos 16, 31. El carcelero de Filipo. Ahora se convierte el carcelero también. Y llegó donde Pablo que estaba en la cárcel, con Sila, en la cárcel de más adentro los metieron. Y el carcelero llegó, est estaba afuera a punto de matarse, pues cuando llegó y vio las puertas abiertas, dijo, se me fueron los presos. Él sabía que la gente que estaba ahí, si le abrían una puerta, desarrollaban velocidades de supersónicas, a Nablo, que él vive, él no sabía que se iban a desaparecer y cuando llegue y ve las puertas abiertas sacó la espalda para matarse dijo, fue esa gente, ahora me van a matar a mí me mato yo primero y fíjense que Pablo que está en la cárcel de más adentro, desde allá adentro sabe que ese hombre está afuera a punto de matarse ¿quién se lo dijo? bueno, el que sabe todas las cosas se lo dijo aquel de quien Pablo estaba lleno se lo dijo grítale que no se mate que está a punto de cortarse el cuello allá afuera y Pablo clamó a gran voz Para que lo hieras Y dentro de la casa y el otro afuera A gran voz No te hagas ningún mal Todos estamos aquí El culto está caliente No, no, no, no nos vamos todavía A que le llama Estaba el culto que echaba fuego Y entonces el carcelero se precipitó adentro Y temblando Se postró a los pies de Pablo y de Sila Y le dijo Señor ¿Qué debo hacer para ser salvo? cuando Dios se manifiesta hermano la convicción de pecado que entra se le derrite el corazón a la gente esta obra es del Espíritu no es de la gran sabiduría nuestra ni de la mucha teología que sepamos todo eso es bueno hermano pero no es eso es la unción del Espíritu Santo lo que toca a la gente ahí que tiene que estar nuestra fe grande tiene que estar ahí Ellos le dijeron: Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Los sacó de la casa y se los llevó. Mira el carcelero, se le fue el miedo. Agarró a los dos presos más grandes que tenía y se los llevó para su casa. A comer. Alablo que él vive. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Le habían dado una golpiza a Pablo y a Silas. Hicieron añico de espalda. Y ahí estaba. La espalda a pedazos y esos dos hombres cantando himnos a toda voz, hermano, que clase de ejemplo. Hay evangélico, hermano, que de que le pisen un dedo con un zapato, lo que Dios permitió, le pisaron un callo. de lo que sea le hago. Son un saco de lamentación a Dios por lo que sea gloria a Dios que ahora, ahora el calle se fue Señor porque me pisó ese hombre alablo que él vive estoy seguro que estoy bien gracias que estoy bien y alabe a Dios en todo momento alabe a Dios pase lo que pase ríe a carcajada para que el diablo se muera de tristeza alablo si puede pero de cualquier cosa usted los oye quejido que ay pero mira lo que Dios permite vive esto y ahora, ahora vamos a confirmar están hecho leña siempre por supuesto lo que usted habla es usted con la boca hablamos para salud. Hable, no abra la, mejor no abra la boca. Pero cuando abre la boca, hable lo que conviene. Hable lo que es victoria. Hable lo que es motivo de gloria para Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y lo para hablar eso, me caiga la boca. En boca cejana, entra en mosca. Alablo, se le amo. Sea bendito el Señor precioso Señor el último punto hecho 19 2 Pablo en Éfeso lo habíamos visto hace un ratito en relación al bautismo en agua digo en relación al bautismo del Espíritu Santo pero ahora lo vemos en relación al bautismo en agua recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron no sabían ni si había Espíritu Santo ¿En que fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pablo los doctrinó y dice, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esto es, dijo, cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y le puso las manos y Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Lo bautizó en las aguas instantáneamente. Pero Pablo había discernido Que esa gente estaba desesperada por Dios Que esa gente tenían hambre de Dios El asunto es El único reto es Que usted no vaya a bautizar a un impío Que no se ha arrepentido Ese es el único reto Pero es fácil distinguir hermano Si es que no se ha convertido Usted lo ve todavía con dudas y con cosas No, sigue para adelante yo que más, más luego Pero cuando usted ve a esa gente desesperada yo quiero que me bautice, yo amo al Señor como a mi vida Yo me convertí de corazón Hay que bautizarlo volando porque el bautismo es una bendición grande Que es el punto que vamos a tocar ahora Romanos capítulo 6, verso 4 ¿Por qué la iglesia apostólica? Usted ve, mire, ahí, ahí vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos Que los bautizaron inmediatamente, que aceptaron a Cristo ¿Pero por qué los bautizaban inmediatamente? Eso es lo que vamos a ver ahora, Romanos 6, 4 Romanos 6.4 No podían ellos robarle la bendición tan grande que había en el bautismo en agua. Romanos 6.4 Dice, porque mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Dice que en el bautismo, usted sale a caminar una vida nueva. Vamos a ver el resto, lo que eso significa. Porque si fuimos plantados, y arriba en el 4 y el 5, usted ve que todo el tiempo le muestra que es bautismo por inmersión, que sepultan la gente. Porque están sepultando aquí en un muerto, a los muertos no le echan tierra por encima los dejan afuera. Los sepultan y después echan tierra por, por arriba que los tapa que no, no se le ve ni el pelo. ahora se pueblo. Y el batismo en agua es así: sepultados. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el verso 6 que tiene la clave importante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dice que cuando lo bautizan, lo sepultan, y el cuerpo del pecado queda destruido en el agua del bautismo. Ahí que está el poder del agua del bautismo. Que sepulta el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, y así cuando usted sale del agua del bautismo no sale con el cuerpo que lo sepultaron porque ese cuerpo fue deshecho por el agua del bautismo sale con un cuerpo como si nunca hubiera pecado usted sepultó un cuerpo cargado de pecado y salió del agua un cuerpo sin ningún pecado el agua del bautismo destruye ese cuerpo del pecado hay que estar al asunto, es un milagro grande usted no lo nota, pero Dios sí lo ve que ya Dios no ve un muerto, ahora ve un viviente cuando sale del agua. Pasa de muerte a vida. Semejante a la muerte de Cristo. A Cristo lo enterraron como muerto y salió del sepulcro como vivo, resucitado. Y a usted en el bautismo lo entierran muerto, está hablando del cuerpo afuera, y sale como vivo. Y así que el asunto tiene un poder sobrenatural. Que no vemos ningún cambio aparente. Pero sabemos que Dios lo ve. Por eso que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que no va a creer en Cristo. Que te perdona. Y el de adentro instantáneamente pasa de muerte a vida. El de adentro. Pero ahora viene el bautismo de agua para que el de afuera también pase de muerte a vida. Cuando vino aquel caballero de los judíos, muy muy hombre de, de, de muchísima honestidad, ¿verdad? Los judíos tienen mucha gente buena, otra más mala que el diablo, pero mucha ¿no? gente eran temerosos de Dios. Y, y aquel vino de Jesús y dijo, Señor, eh, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales y prodigios que tú haces si Dios no te acompaña porque todo lo que él perdón Jesús le dijo de cierto te digo que necesitas ser cambiado ¿sabes que me recuerdo el ejemplo Dios? Ahí que Dios juega? porque todo lo que hay perdón de cierto te digo que si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu no en más de es en el reino de qué Ahí usted ve El, el nacimiento del agua Es el bautismo el agua Que te dejó un cuerpo No hay pecado y salió un cuerpo bien Sin pecado Ahora el de adentro En cuanto te acepta Cristo en tu corazón El de adentro inmediatamente El Espíritu Santo lo toca Y el de adentro resucita Y el estaba muerto que estaba muerto por dentro y por fuera en el pecado. Pero en cuanto acepta a Cristo de corazón, el de adentro resucita inmediatamente. Por la fe en Cristo, el de adentro, pero el de fuera, Para el bautismo. Que lo sepultan muerto y sale vivo. Alablo si puede. Pues por eso que no se puede bautizar en las aguas a nadie que no se haya arrepentido ya. Porque el bautismo en agua. Es para gente que son salvas Es para pecadores Bautismo en agua Jesús salvó Adentro está en paz Pero el adentro todavía está con la carga de pecado Lo sepultan y sale para afuera Como el que resucita Ya resucitó el de adentro Ahora resucita el de afuera Se ha glorificado el nombre de Dios Mi alma te alaba Jesús que nos queda lo vamos a avanzar no en forma, forma ligerita un cuarto punto clave de las primeras horas Adoraré es el sacramento de la comunión sonríe si puede no te hay iglesias que no ministran la comunión no, no de Conmigo bueno, lo al año que él vive le fue el gozo <ríe> ni una vez al año yo lo sé porque lo he visto una vez fui a una iglesia di un estudio sobre la comunión y cuando le pregunté al pastor ¿cuánto fue la última vez que usted le ministró? el año pasado, hace un año que no ministra la cena pero vamos a ver lo que hacía la iglesia apostólica porque la iglesia apostólica es el patrón de iglesia para nosotros y primeramente 1 de Corintios 11.23 Primera de Corintios 11.23, el apóstol Pablo enseñando ese, el apóstol Pablo enseñando ese sacramento. Primera de Corintios 11.23. Dice que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Pablo dice, lo recibí del Señor. No eran enseñanzas de Pablo, eran enseñanzas de Cristo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y ese pan con no levadura con... porque la levadura es tipo de contaminación es pan ácimo pan sin levadura yo he visto a iglesia ministrando la, la cena con galletitas si yo reprende al diablo ahora lo que el yo le amo. esa galletita que come la gente? con una galleta la galleta es femenina Jesucristo es varón Y bien varón A la hora si puede Es un insulto a Dios hermano Las cosas de Dios no se pueden cambiar hermano A Dios no se le puede cambiar La Biblia dice que el que le añada o le quite a la palabra Pierde su parte del árbol de la vida Y de la ciudad santa Porque usted quita o añade Es un insulto a Dios Es como si Dios fuera un, un cualquiera Que se equivoque cualquier. No, no, lo de Dios está establecido para obedecer. Jesucristo Obediencia quiero Dijo el Señor No sacrificio Alábalo si puede Eso es una cosa Que está clarita Habiendo dado gracia Tomó el pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí No puede ser pan con levadura Porque la levadura Es tipo de contaminación Y los judíos con toda su ignorancia y sus cuestiones, nunca hicieron ninguna de las fiestas judías con ningún pan que no fuera pan sin levadura. Y sabían que con levadura era un insulto a Dios. Si ellos sabían eso, no vamos a ver nosotros. Eso es no, la novia de papá. Alá, que se le habla. ¿Cuántos son novia de Jesucristo? Levanten la mano. Dígaselo, soy novia tuya, soy novia tuya. ay, santo, precioso. Pronto no vamos a poder decir eso, porque pronto vamos a ser esposas. gloria a Dios. Gloria a Dios. Sorríe, que el Señor le ama. Lo que nos espera a nosotros, hermanos es tan hermoso que hay que acajarse de Dios cada día más ahora, más, más que nunca ahora. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, 23, ahí están. Tomó el pan fíjense que es tipo del cuerpo de Jesucristo no puede ser pan con levadura porque los judíos en ninguna fiesta del antiguo Testamento usaban pan con levadura porque sabían que era un insulto a Dios que si lo hacían Dios le iba a meter leña abro que el Señor le ama asimismo también la copa, verso 25 y después de haber cenado Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Y qué tenía la copa? Dice vino. Pero si te busco en un diccionario, la palabra vino habla de vino fermentado y vino sin fermentar. Es si, el vino con alcohol no puede ser. ¿A quién se le puede ocurrir? ministrarle la, la cena mañana, y poner mañana. vino con alcohol que emborracha sí, a la gente y los envía de infierno como tipo la sangre de sí, su y la la alabra, alabra? Que vive, Cristo no pero es, la Biblia después Cristo nos dice, es fruto de la vid la vid es la mata de uva y la mata de uva no es un jugo fermentado no la jugo con alcohol un juguito de uva, muy alcalino, a su muy saludable nombre, gloria, A la hora Eso se usa como tipo de la la sangre tri. Vino todo sin todo alcohol de la tierra, porque porque El problema es que usa la palabra es que vino Cuando la gente piensa vino, lo que piensa es En tu pachera, a la hora de Yobá Pero hay vino sin, oba, sin porque alcohol Fruto de la vid, fruto de la pata de uva eso, eso es lo que dice la Biblia en otro pasaje, que usaban, fruto de la mata, hombre de poder. Gloria a Dios. Este es el nuevo pacto en mi sangre, eso era tipo de la sangre de Jesucristo. Hacerte esto todas las veces que le me en memoria de mí. Así que el pan era tipo del cuerpo de Jesucristo. Y el vino, tipo de la sangre Y el que participa en ese sacramento tan sagrado y tan hermoso cree de todo el corazón cuando come el pan Que está comiendo el cuerpo de Jesucristo Usted lo cree, en otras palabras Usted está seguro que en ese, ese pan Usted va a recibir todas las cualidades del cuerpo de Jesús. Usted sabe que no es el cuerpo Pero la, va a recibir las cualidades del cuerpo de Jesús. La cualidad más grande que yo come mencionar del cuerpo de Jesús Es que no se enfermó nunca Quiere decir que cuando usted participa de la cena y come ese pan Sabe que está comiendo algo poderoso Para resistir las enfermedades que... Por eso que la cena es, una, una, es realmente un sacramento poderoso. Y cuando bebe el vino, ya eso es para lo espiritual Porque eso es tipo de la sangre Y la sangre es la que limpia el pecado Y por eso tampoco se le puede ministrar a ningún pecador eso es para el pueblo de Dios fortalecerse más en la fe y llenarse de más bendición espiritual pero el pecador imagínense yo, sé, yo conozco iglesias aún en mi pueblo ya en Camuel, que ministraban la cena y cualquier que entraba sin saber ni quién era le ministraban la cena hermanos es un disparate del diablo es a la misma iglesia y ustedes tienen que antes de ministrar en la cena decirle lo que dice ahí porque falta una cosita ahí muy, muy sólida va, va, vamos a decir esto entonces cogemos por ahí dice verso 26 todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga que si sí, cuando usted come ese pan se acuerda que ese cuerpo fue crucificado en la cruz por nosotros bebe el vino se acuerda que esa sangre fue derramada para limpiar el pecado de nosotros ahora el verso 27 dice de manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa indignamente, ahí que está el punto será culpado del del cuerpo y de la sangre del Señor por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, verso 29 sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe. y le fue el gozo que le pasó? ¿Aló, lo que él vive. Eso es palabra de Dios, hermano. Y lo que viene después, eso es un Me anticipo del otro versículo que viene después. Juicio come y bebe. Dice, verso 30. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se murieron. Sonríe si puede. Es un sacramento para creyentes Que están firmes en el Señor, hermano Para que Cada día sean más espirituales Y cada día tengan más bendición De arriba del cielo Pero ministrarle eso a cualquiera Que usted no sabe cómo está Por eso que a la iglesia Cuando usted agarra Ahí están los elementos Aquí está el vino, aquí está el pan Hermano, el que coma esto indignamente Come y bebe juicio Lo único que le puede pasar son solamente dos cosas Que se enferme y se muera o se muere, una de las dos. Hay gente que se mete abajo del banco. A nada, lo que se le llama. Si no le dice eso, participa a todo el mundo. Y ahí hay es donde hay montones de gente pueden caer en un lazo de juicio. Hay que advertírselo, porque en la iglesia usted tiene mucha gente que pueden haber cometido algo y están escondidos todavía, no han dicho nada y usted no lo sabe. Y usted los conoció como gente muy, pero están escondidos. Y cuando oyen eso, no participan. Pues saben que están mal y a usted, ahí usted le, le pone el ojo algo pasa con este pajarito al lado de lo que se le llama <risa> que no me participó y viene el otro domingo y no participa y ya te lo llama o sea, ese es un sacramento que limpia la iglesia hermano los que participan es porque saben que están limpios que no están en ninguna clase de pecado en ninguna clase de cuestión que sea desagradable a Dios y participan de la cena y eso pues cada día le fortalece más todavía son sacramentos puestos por Dios para que su pueblo sea un pueblo limpio delante de él. Alaba lo que él vive. Bendito sea el Señor. Verso 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Y el verso 30, que fue el último que leímos, por lo cual hay muchos... Dice, verso 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe, juicio para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se murieron. Alablo si puede. Porque una persona que está en pecado, que participe de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo es un insulto a Dios. Para participar de la sangre y del cuerpo de Jesucristo hay que estar limpio. Eso es un sacramento que no es para pecadores, es para el pueblo de Dios, para fortalecerlo cada día más en la fe. Y darle cada día más fortaleza espiritual y física. Gloria a Dios. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 33, así que hermanos míos, cuando se reunís a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviera hambre, coma para en su lugar. Y porque hay gente que se traía la comida para acá, para la iglesia, participaba en la cena y después, como dicen en el campo, hartarse la, la barriguita. Y, y entonces Dios no quería que... que, que, que que enredaran una cosa que es, no es pecado, ¿verdad? Pero es una cosa natural. Con lo espiritual que es la cena. Que después de la cena tuvieran la mente puesta no en comerse un plato de arroz con habichuela, sino en el beneficio de esa cena. Que después de que de comerse tuvieran un rato de, de. Pudieran meditar en la bendición tan grande de haber participado del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero si traían la comida inmediatamente después de la, de la Santa Cena. Se mandaba el plato de arroz con habichuela, pues le iba a dañar la bendición espiritual. Y, y lo hacían en la iglesia apostólica, fíjense. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Para que no se reunáis para juicio. Gloria a Dios. Precioso el nombre de Jesucristo. Ahora hay un pasaje en la Biblia Que dice en forma clara Donde el, el apóstol reta el Apóstol Pablo reta a la gente Y dice y, y nos reunís acaso En el primer día de la semana Los domingos Para participar de la cena del Señor ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Que lo ha leído si, Tiene que haberlo leído Que el primer día de la semana Ministraban la cena o sea, que eso era una era algo ahí, semana tras semana, como un martillo, limpiando la iglesia cada día más. Porque es un sacramento poderoso. Que el que come y bebe, en esto, hermano, lo importante es lo que usted le habla antes de participar. Eso no se puede participar ahí, sí. Hay que ministrárselo. Hay que administrarse, como el que ministra el bautismo en agua, el que tiene que hablar claro. Cuando usted se sumerge, ese cuerpo va a ser destruido, que llevó pecado, que va a salir como el que jesucita. La persona siente más desespero todavía del bautismo. Pero aquí el asunto es más serio todavía, porque aquí el, el cuerpo y la sangre de Jesucristo te va a comer del cuerpo de Jesús, te va a beber de la sangre de Jesucristo. Para que la gente crea que ese vino tiene esa facultad, de darle la bendición de la sangre que limpia el pecado sea bendito el Señor ahora el punto número 5 estamos terminando es la santidad sonríe si puede eso es como un cucu para mucha gente no le gusta que le hablen de eso sea bendito el Señor Jesucristo pero en el asunto de la santidad Hechos 12, 14 Dice procurar la paz con todos Oiga eso Sonríe si se puede Procurar la paz con todos El que quiera santidad Tiene que estar en paz con sus hermanos Y si está enojadito Como esos nenes malcriaditos Que se enojan y tuercen la boquita Reconcíliese Y la Biblia dice que ni pase a trabajo en ir al altar a orar No, vaya allá y reconcíliese Después vuelve y presente la ofrenda de oración acá Que silencio si Hermano, es que usted y yo Y aquel y el otro Somos el cuerpo de Jesucristo Y cuando usted está enojadito con aquel Está lastimando el cuerpo del Señor y por eso el Señor demanda, ni, ni siquiera te acerques al altar, vete y reconcíliate con tu hermano. Y después ven acá y ora. Otra palabra, que no va a oír ni la oración. Hermano, y eso, y eso en el pueblo de Dios es un mal profundo. Y la vez fui a cierto país muy hermoso de Sudamérica. Y estaba, le hablé a los pastores y le dije, vamos el último día a ministrar la cena. Ah, cómo no, gloria a Dios, qué bueno. Entonces alguien viene y me dijo, pero usted le va a ministrar la cena. Usted no sabe la condición de algunos de ellos. Eran todos pastores. Y yo dije, ¿qué pasa? Hay algunos ahí, y me dijeron hasta el nombre, que ni se saludan. Yo dije, ay, están en el infierno. Alaba, lo que le llama. Y los llamé, me reuní con el hermano, yo los llamo porque vamos a ministrar la cena hoy. Y ahí me dijeron que usted están enojado. Y uno de ellos pasó al frente, estaban sentados así como ustedes, pasó al frente. Hermano, pase acá, vamos a reconciliarnos. Y se abrazaron, y lloraron, y lloró todo el mundo, y yo también. Alaba lo que se le ama. <risa> cuando sucede algo así, el Espíritu de Dios toma dominio de todo, hermano, y nos muestra la importancia de eso. Que estaban muertos y ahora vienen a la vida de nuevo. Y, y por la noche, cuando ministramos la cena, pues uno pasó seguido aquí, hermanito, pasa acá. Y pasó el otro. Yo, nosotros queremos abrazarnos aquí por si acaso el Señor le bendiga. Porque hermoso partido de esa más. cena. Gloria a Jesús, Pero, hermano, le voy a invitar que se ponga de Eso fue una fiesta. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos pastores, a, a poner nuestras. Ni se saludaban. Hermano, usted no puede permitirle al diablo, derrotado y embustero, que lo ponga en una situación como esa, que suena a trompeta, se queda de tusa aquí abajo. Qué bombón amargo ese, al lado lo que el Señor le ama. <risa> Hermano, es que no se va, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Aquí no es nada más que un solo cuerpo. No no, no vaya a permitir que ese espíritu de la denominación lo vaya a envolver, No. No es pecado que haya 100 denominaciones. Lo que es pecado es que se crea cada denominación que es una cosa aparte y la otra es otra. Como yo he oído hablar, no, la nuestra es la más grande. Yo dije, el más grande es Jesucristo, cabezón, alabro si sí puede. -mire, mire qué clase de diablo se mete. Hay organizaciones que son gigantescas y poderosas y hay doctrina sana. Pero no pueden no puede jactarse uno, no, no hermano, eso no es de Dios. Si usted se quiere jactar, jactese de que Jesucristo es santo, limpio, puro, precioso, alaba lo que. De eso sí no podemos hablar. Eso sí es lindo hablar. Sea ha bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que es decisivo que haya unidad entre nosotros, hermano. Porque si no hay unidad, ¿qué santidad hay? La santidad y la unidad están ligadas, hermano, ligada. Cuando hay santidad, usted es un amigo sincero del hermano. Y usted defiende a su hermano. Y usted está al lado de su hermano en todos sus problemas para ayudarlo y, y consolarlo. Pero cuando hay enojito y contienda como los nenes malcriaditos al lado de lo que él vive, es que estamos en la carne todavía. El que anda en el espíritu No le permite al diablo Que le meta ningún enojo Ni ninguna aflicción con el hermano Y digan lo que digan Va cogiendo el hermano Me dijeron esto hermano Pero yo te amo Y lo abraza Y la vez yo le dije a uno Pero hermano vaya va, acabe de salir de esa maldición Vaya ya no Si él fue el que me ofendió a mí Yo le dije pues El más ligero tiene que ir usted Cabezón No he entendido que él está mal Vaya ya y ayude lo Que quiere, que se lo lleve el diablo salió corriendo y, y se fue para allá y lo abrazó si yo te ofendí en algo, el que había ofendido era el otro si yo te ofendí en algo, perdóname y el otro no, el que te ofendí fui yo y ahí lloraron y gritaron eso es, eso es lindo hermano cuando podemos vivir unidos hermano porque lo demanda Dios hermano esto es un esto ay santo mi alma te, ay samán salaya soaba es una demanda de Dios porque cómo la iglesia puede caminar en la plenitud del poder que Dios nos ha dado, si hay enojo y contienda y divisiones. Jesucristo dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado, mira hermano, el veneno de ese tipo de contienda. Que para que puedan creer que Cristo es el Salvador, nosotros tenemos que ser uno. Quiere decir sí, que si estamos ahí tú con, con aquel otro pastor, estamos matando a la humanidad. Los pecadores difícilmente se convierten cuando hay ese tipo de, de división. No, hermano, nosotros supone que ya somos espirituales, no carnales. El sentir de la carne es muerte, el sentir del espíritu es vida y paz. Paz, cuando andamos en el espíritu hay paz, paz con todos. ¿Cuánto más con los hermanos? Pa Eso con todos es hasta con los pecadores. Pero lo más grande es no el cuerpo de Cristo en nosotros. Alablo si puede. Sea bendito el Señor. El reto más grande de un cristiano, y si es pastor más ligero, o evangelista, cualquier ministerio, el reto más grande es que tengamos paz con todos. Porque la vida lo dice. Estamos leyendo aquí de la palabra. Alaba lo que Él vive. Hebreos capítulo 12, verso 14. Procurar la paz con todos. Es que hay que procurarlo. Hay que luchar para que eso sea una realidad en nuestra vida. Procurar la paz con todos. Pero todos empieza por la iglesia. Después sigue con los pecadores también, y los vecinos, y los amigos. Si el vecino se enoja y se molesta, vaya allá y humíllese. Y no hay más inteligente que el que se humilla, hermano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que parte de la santidad es la paz con todos. Tú no puede decir que es santo si está enojado con un hermano o no saluda a un hermano o siente fricciones con un hermano no puede decir que hay santidad porque no hay paz con ese hermano y la paz es un punto clave en la santidad lo que él vive eso fue una aleluyita precioso el Señor Jesucristo en primera de Tesalonicenses 523 nos habla de lo que es la plena santidad. Primera de Tesalonicenses 523. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicense. Gloria a Jesús. 523. dice que el propio Dios de la paz os santifique por completo eso es lo que Dios demanda hermano total santidad y todo vuestro ser todo vuestro ser y usted fue creado a imagen y semejanza de Dios y yo también, gloria a Dios todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y la santidad no tiene que ser completa por dentro y por fuera no, pero hablo con la Biblia hay gente que no le gusta ese bombón pero está en la Biblia chúpeselo con alegría que el propio Dios de la paz te santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo usted es una Trinidad ahí lo dice claro como Dios es una Trinidad y la Trinidad de Dios usted ve Dios el Padre, que es Espíritu. Dios es el Espíritu Santo, que es Espíritu, y Dios el Hijo, que tiene un cuerpo visible. Y nosotros lo mismo. El espíritu, ese es usted que está ahí dentro. El alma, hay un alma que está pegada a nuestro espíritu, que hace posible que tengamos emociones y anhelos. Y el cuerpo, que es material. Una Trinidad, dos partes espirituales y una física. Y en Dios es lo mismo. Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo. Dos personas espirituales. Y Dios es el Hijo con un cuerpo que se puede tocar con carne y hueso. Lo único que si lo toca ahora es carne y hueso es inmortal. Ahora no es Jesús el Hijo de María. Ahora es Jesús el Hijo del Dios altísimo. Exclusivamente no tiene al compadre. Hay gente que dice, pues María, la madre de Jesucristo. Pero ya ese Cristo desapareció. Eso no existe ya. Cuando lo enterraron, aquel cuerpo muerto, cargado de pecado, la gloria de Dios descendió y desapareció ese cuerpo. Ese fue el que nació de María. Lo desapareció y desapareció el pecado y apareció el Cristo glorificado. Ese que estaba la está el Padre ahora. Exclusivamente Hijo de Dios de ese María no tiene parte ni suerte no le estamos quitando méritos a María hermano ojalá todas las damitas que están aquí fueran como María la mujer pura, íntegra, sincera, honesta que amó a Dios más que a su vida porque hermano, había que amar mucho a Dios cuando Dios le demanda que permita que en su vientre se ha engendrado una persona y que aparezca en cinta sin haber tenido relación con, con nadie porque ella no era casada todavía ella sabía que esas mujeres las apedreaban en Israel sin embargo no titubeó hágase conforme a tu palabra Alábalo si puede quiere decir que era una, era una mujer de fe y obediente a Dios a toda profundidad Dios no escoge a cualquier, a cualquier cosa para que el, el vientre de virgen aparezca el ser que iba a morir en la cruz por todos nosotros Dios escogió lo que él sabía que era lo mejor alablo a si puede lo que no podemos pedirle a María porque nos lleva el diablo alablo que usted le ama <risa> sea bendito el Señor Jesús la ignorancia humana es una cosa increíble hermano usted ve gente adorando a María pidiendo a María con estatuas de María en todos los rincones de la casa perdidos en la idolatría y María en el paraíso vestidita de blanco gozándose allá con Pedro, Juan, Santiago y toda aquella gente que están allá arriba y el viejo de casa que murió hablando en lengua alabro si puede imagínense qué clase de bendición allá arriba en descanso esperando la primera resurrección pronto nos vemos con toda esa gente linda que están allá arriba allí está el viejo de casa y la vieja de casa los dos están allí El viejo Dios lo bautizó con el Espíritu segundos antes de morirse. Y murió hablando en lengua. Y cuando terminó de hablar en lengua, me miró y me dijo, qué grande es el Espíritu Santo, y se fue. Sea bendito el Señor, Señor es lindo. Primera Tesalonicenses Tesalonicenses 5:23. Que Dios nos santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hay gente que dice, lo de afuera no tiene importancia eso me dijo una vez uno yo dije, ah, pues, quítate el hecho de la zafacón a ah, no, lo que el Señor le ama ¿para qué andas con eso si no tiene importancia? sigue andando por ahí sin cuerpo como un fantasma <risa> mire que el cuerpo no tiene importancia y con eso come, y con eso anda, y con eso habla y con eso enseña, y con eso hermano, es increíble la, la, el tipo de diablo que se le mete a alguna gente espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles mire cómo es la santidad irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo el que se quiere ir en el rapto tiene que ser santo, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles por eso que la Biblia dice los que se irán serán pocos y usted ve todavía a la gente no, lo de afuera no tiene importancia Ay, hermano, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La mujer del mundo tiene modas del mundo, pero la mujer de Dios tiene modas del cielo. No no enoje, que yo le amo. Eso es así, hermano. Nosotros somos de arriba. El pecador que te mira a ti, mujer, tiene que ver que tú no eres de abajo, que tú eres del cielo y decir esa es una cristiana mira esa, esa, esa, esa de las convertidas esa qué Dios? privilegio promotores de hermanas hoy en día caminan que no hay que si la mira por fuera no sabe si es pecadora o es, o es cristiana es un privilegio ser cristiano y el que es cristiano honre esa bendición que Dios le ha dado porque la Biblia lo dice lo hemos leído ahí santidad interna y externa que el propio de la Dios de la paz te santifique por completo espíritu y alma el espíritu es usted que está ahí dentro que ese es el que tiene inteligencia y puede hablar con Dios y tener comunión con Dios el alma el asiento de las emociones y los anhelos y el de afuera en, el, en eso caminamos porque eso que yo veo no es usted usted está escondido ahí dentro al lado si puede es, ese es el cuerpo la casa donde usted vive no me diga que usted, usted se va a sentir orgulloso de que yo vaya a su casa y encuentre la basura tirada en las esquinas por dentro de la sala y es la casa y usted la tiene limpiecita siempre pues esto hay que tenerlo como demanda la Biblia Palabra si sí puede. Que el que lo ve usted de lejos, ese es un cristiano. Hay muchísimas cositas envueltas ahí, pero en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Le voy a nombrar dos puntos hacia la carrera. Sonríe si sí puede. Dice. Vámonos a ver primero el más fuertecito para que entonces el otro sea fácil que no muestre la vergüenza de su desnudez y la gente se cree eso es para las mujeres solamente eso es para las mujeres y para los varones también porque yo he ido a casa de cristianos y he visto al pastor recogiendo el patio con unos pantalones acá arriba pero la Biblia le dice no muestre la vergüenza de su desnudez y montones de mujeres cristianas hoy en día visten igual que las pecadoras hermano con trajes por acá arriba mujeres cristianas y algunas esposas de pastores con trajes por acá arriba no hermano, usted no puede mostrar la vergüenza de su desnudez porque hay hermanos que la miran y la codician y se los lleva el diablo a ellos y a usted también sonríe si puede eso es así la mujer cristiana tiene que cubrirse porque la Biblia lo dice que no muestre la vergüenza de su nudez. Use traje hasta acá abajo. Que le cueste un poco más, tiene un poco más de tela. Le preocupe de eso. Pero no es lo mismo la mujer de Dios que la mujer del mundo. Las modas del mundo las puso el diablo. Y como una mujer cristiana va a usar las modas del diablo, hermano, eso no tiene sentido. Es que todavía no hay la madurez espiritual para entender lo que está mal pero la Biblia lo dice que no muestre no lo haga si lo dice que la Biblia que no lo haga la vergüenza de su desnudez cúbrase menos catajo le da alabro se puede sea bendito el Señor Jesucristo nosotros somos un ejemplo para la humanidad hermano. Somos un ejemplo para la humanidad. Tenemos que tener un cuidado grande. Porque la humanidad, ¿en quién tiene los, puestos los ojos? En los aleluyas. En otras denominaciones evangélicas, ah, son igual que nosotros. ¿Cómo juzgan? Son igual que a nosotros. Pero en nosotros que tienen puestos los ojos. Los aleluyas. Pero algunos son aleluyitas. hora se puede. Que sí, que la responsabilidad a nosotros no es cualquier cosa, es una responsabilidad grande. Porque Dios nos ha honrado con eso. Con eso Dios nos ha honrado. Dios ha puesto confianza en nosotros. Para que aún de vernos la humanidad vea que somos distintos. Porque imposible que el del mundo sea igual que el del cielo. alabó lo que él vive. usted hermano no, no podrá obligar a su gente en su iglesia a que hagan esto o lo otro pero enséñeselo si se le enseña ellos son responsables y si se le enseña el Espíritu Santo los va a tocar para que ellos entren en el asunto usted se lo enseña y después ora. o los llama solo si usted ve que son más, más duros que... y, la, y la, la aconseja no los va a poder obligar ni los va a poder votar de la iglesia pero lo va enseñando hasta que la oración suya va entrando y Dios lo fuerza porque Dios sí puede obligar pone la mano ese varón de guerra a mí no me hace más pelo al lado lo que sea le ama ahí sí verdad verdad que hay pero hay algunas cosas que la que Dios las haga pero las enseñamos y las predicamos ahí y hasta llevamos solo a la persona y la aconsejamos con, con amor todas vuestras cosas se hagan en amor no es en una forma repugnante en una forma llena de, de, de, de, de acusación y de juicio no, no el juez aquí es el Dios del cielo sea bendito el Señor. Pero hay que enseñarle a la gente. Si no se le enseña cómo, cómo pueden oír si no hay quien le hable. y que enseñarle la verdad. Ahí, una vez y dos veces, hasta que llegue el momento que Dios los toca y se acabó. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Jesús. La unidad. Jesucristo lo dijo claro. Que sean uno. Uno, no dos, que sean uno como tú en mí, Padre, y yo en ti, para que la pobre humanidad puede, pueda creer que tú me enviaste. Hay que estar unido, hermano. Usted no lo puede permitir al diablo, que es un charlatán y un embustero, que le ponga fricción con otro. No, corra para allá seguido. Él fue el que me ofendió. Más ligero, corra, porque él está mal. Si te ofendió el que está mal, es él, pero tú le a ayudarlo. esto es un reto porque es que esta carnecita de nosotros hermano, es más mala que el diablo sonríe si puede y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios quiere decir que esto no es bueno y ahí vivimos no la puede soltar todavía pronto la soltamos Alábalo si puede pronto la soltamos pero todavía estamos en esto y hay que tomar dominio de eso Tomar dominio. Si no, nos destruye. Sentir de la carne muerte. Eso implica condenación. Y ahí vivimos. Alábalo si puede. Es un desafío terrible para nosotros. Ahí vivimos. Pero pronto vamos a vivir en otro, algo distinto. Estamos terminando. Alabado sea Dios precioso el Señor Jesucristo gloria al nombre de Dios el último punto es muy sencillito ese último punto es nosotros los siervos de Dios de eso solamente tengo que decir tres cositas uno tengo una vida de oración firme y sonríe si no se ven conmigo no sea vago, madrugue a orar eso no es si le gusta o no le gusta eso es que tiene que hacerlo porque Jesucristo dijo los discípulos serán semejantes a mí dijo eso o no lo dijo lo dijo y entonces qué, ¿cómo hacía Jesús? que cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando ¿lo dice en la Biblia o no lo dice? Pues hágalo usted también y yo también, lo que el Señor le ama eso es, esa es la clave de la victoria hermano porque los que le buscan de madrugada le encuentran. Y la carne dice, no me gusta eso. Yo digo, pues te tiene que gustar. Alábalo si sí puede. Ese es el punto clave. La oración, pero la oración de madrugada es una base una base de victoria para cada día. Porque usted no empieza la oración a las 10, ni a las 11, ni a las 12. Usted empieza a las 4 o a las 5 de la mañana, arriba, donde esté. No tiene que ser al monte. En su casa, en la sala de su casa, donde sea. Pero usted está ahí, de rodillas, y clama, y clama, y clama. Cuando amanece, lo ve Dios hablando con él. Y, y en ese clamor, usted entra por lo que nos enseñó el Señor a orar. Padre, que en este día yo no caiga en tentación, no me deje caer hoy en tentaciones. Ya usted asegura un día que no hay diablo que le meta mano. No me dejes caer hoy en tentaciones. Líbrame del mal. Líbrame del diablo hoy. Ato al diablo. Lo pongo bajo mis pies hoy. Reprendo todo plan del diablo. Por eso que esa relación es tan importante. Pero cuando hace eso de madrugada, que no ha amanecido todavía. Cuando amanezca, el diablo sabe que en ese día no tiene oportunidad. Nada con excepción. A veces no es fácil. Hay veces que yo me tengo que acostar. Estoy en campaña, como anoche. Acostamos tarde. Pero yo puse un despertador que hay en la casa. Yo no he visto un despertador tan grande en mi vida, a, a, de este tamaño. Y et, yo lo puse allí, lo, lo, estaba en la sala. Yo dije, hermano, ¿me lo presta? Ah, ¿cómo no? Y yo dije, ya, ya, ya me está este bergantín para la habitación. Y lo puse allí. Aquí estoy yo acostado a una yarda de la oreja mía mire cuando eso suena tiene dos campanas arriba <risa> si estoy muerto resucito. jesucito ah, no, lo que sea, la <risa> cuando abre a sonar ese aparato esta mañana que yo estaba cansado ¿verdad? lo, lo puse a las 5 de la mañana y cuando sonó ese bergantín yo salí cogiendo para el baño porque tenía los ojos que se me cejaban y aquí el agua está bien fría así que me eché agua de esa y se fue el sueño la Biblia dice, fuérzate y sé muy valiente. Pero también dice, porque yo estoy contigo, Él está para ayudarnos. Pero la parte suya tiene que hacerla. Ese es el secreto más grande, hermano, madrugar a orar. Si Jesús lo tuvo que hacer, no me diga que usted no lo tiene que hacer. Jesús dijo, los discípulos serán semejantes a mí. A él es que tenemos que imitar. Terminamos ahora. La oración... Con todos los puntitos que hemos mencionado. El ayuno. Qué silencio. Se le fue el gozo a los zapatos. Hablamos ah, no, lo que se yo le ama. Pero la Biblia habla de eso de forma bien clara. Forma bien clara. Dice que el ayuno rompe el yugo del diablo que si, sí, cuando usted quiere romper trabas y yugos satánicos, métase un día, o dos días, o lo que Dios le dirija, Dios tiene que dirigirlo, en oración y ayuno, ahí clamando, clamando, se rompen cuatro trabas del diablo hay, y usted como pastor sabe que el diablo le ama tanto, que está desesperado por llevárselo con él, alábalo, que el Señor le ama, porque el que ama mucho quiere llevarse, quiere llevarse con uno el que uno ama, pues así mismo lo ama al diablo usted, que se lo quiere llevar con él, pero el hombre de Dios que ora y ayuna no hay diablo que le pueda meter mano porque la oración y el ayuno te rompe todas las tablas del diablo cuando el diablo viene a acercarse mire hay ángeles al lado de nosotros que le dice ¿por dónde vienes, cabezón? el diablo da un, un about face y se desaparece mi alma te alaba Jesús oración el ayuno y el tercer punto la palabra esta palabra usted la conoce bien porque usted la estudió yo la conozco bien porque he leído no sé cuántas docenas de veces la Biblia completa. Pero eso, eso, no es, eso no es suficiente. Hay que leerla diariamente para que nos edifique. Porque la palabra limpia y santifica. Este es poder de Dios. Esto no es cualquier librito. Este es poder de Dios. Es la palabra que salió de la boca de Cristo. Y diariamente hay que leer esto y meditar en esa palabra. Diariamente, ahí. Señor, el Señor me ha mostrado. Yo lo digo, ¿verdad? Te. Si Dios se lo confirma, hágalo también. Que toda la semana, el día jueves, en el caso mío, el jueves, pues, me conviene ese día. Más que otros días. Que los jueves me aparte solo con él. Y me ha dicho, trata de no ver a nadie ese día nada más que a mí. Yo tengo un sátano en casa que cuando cierro, no hay quien pase por ningún lado. Y la mujer mía está arriba, que yo, ella le dice, no, de no con cara de, de sargento de la policía dominicana cualquiera no, estás cejado en ayuno y no ve a nadie no pasa ni el gas al lado lo que él vive y el Señor ha mostrado para que ores por lo menos 10 o 11 horas ese día, y estés ahí usa solamente agua todo el día desde las 4 o 5 de la mañana que te cejas ahí hasta el otro día que sales y entregas el ayuno a las 7 o las 8 de la mañana son días hermano que rejuvenece uno y estamos hablando espiritualmente pero funciona físicamente no bien si sí puede <risa> Sea bendito el Señor Jesucristo yo también me preguntó uno, ¿y cuándo se va a poner viejo? yo le dije nunca cabezón lo que sea Señor le ama me dice que pregunte que cuándo se va a poner viejo? es increíble gente entrometida que cuándo se va a poner viejo? <risa> Jesucristo crucificó toda maldición hermano eso incluye la vejez a los 120 años Moisés estaba Como nuevo Ni la vista se la había opacado Ni la energía la había disminuido 120 años Y Caleb y Josué a los 85 dijeron Caleb dijo Estoy más fuerte que nunca Y Josué dijo Todavía yo y mi casa serviremos al Señor Un ejemplo que nos dieron esos hombres verdad? Son los ejemplos de la Biblia ¿Cuánto más nosotros Que tenemos a Jesucristo y no lo tenemos solo por fuera, lo tenemos por dentro Eso lo tenían ellos hermano. Ellos tenían unción especial del Espíritu Para esto y aquello y lo otro Pero bautismo Espíritu Santo no vino hasta Pentecostés Eso solamente era para la Iglesia Que es la novia de Jesucristo ¿Cuántos son novias de Jesucristo? A la sí Quiere decir que la palabra es decisiva Primero que nosotros tenemos que conocer esto bien hermano. Este es negocio de nosotros a nosotros no puede, puede venir ningún testigo del diablo engañarnos con dos o tres versículos, no pero hay evangélicos que lo hacen porque no, ni leen la Biblia nunca ni estudian esto es para, Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna aquí está la vida, esta es la palabra de Dios son los tres puntos clave sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús y terminamos repitiendo un versículo que es clave Que el propio Dios de la paz Te santifique plenamente Y vuestro espíritu Y vuestra alma Y vuestro cuerpo Por dentro y por fuera Y por todos lados Se han encontrado irreprensibles Para la venida del Señor Vamos a estar de pie el alma te alaba Jesús Vamos a hacer una oración Pero la oración No es que yo haga una oración acá Y ustedes no, cada cual haga una oración suya. Donde usted habla del Señor, lo que usted siente hablarle, y lo que usted siente pedirle, y conforme a lo que hemos hablado, si siente hablarle algo al Señor, se lo hable ahora. Usted, cada uno, y yo, y yo acá, hago lo mismo. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Padre. Te bendigo, te alabo, te glorifica mi alma. Dios mío, ayúdanos, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba. Para gloria tuya, Padre, mi alma te bendice. Mi alma te glorifica. Hay poder en Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Dios mío, virtus santifuego. ¡Ay, la masaje! Nombre Jesucristo. Espíritu santo y fuego en cada uno de tus hijos Espíritu santo y fuego en cada uno de tus hijos Glorifícate Dirígenos por tu Espíritu De forma precisa, clara Daros dirección, dirección de tu Espíritu A toda profundidad, a toda plenición A toda plenitud, para tu gloria, Padre Por tu palabra, por los méritos de Jesucristo Se ha hecho por tu palabra, se ha hecho para tu gloria En el nombre de Jesús Bendito sea tu nombre Nuestras almas te alaban. ¡Ay, poder Jesús! Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios mío, desciende sobre nosotros, desciende sobre nosotros. Y colmanos a y samalisa, Roma. Santo es tu nombre. Siende como lluvia sobre nosotros. Siende, poderoso Dios. Colmanos de Cristo, satúranos de Cristo, Llenos de Cristo en el nombre de Jesús por tu palabra amamos la victoria, precioso Jesús, viste que cada uno de tus siervos aquí en esta mañana, Padre, gigante el ministerio de cada uno de tus siervos, a gigante el ministerio de cada uno de tus siervos, a gigante el fruto de cada uno de tus hijos, dale cada día más fruto, cada día más bendición, oh Dios mío, bendito sea tu nombre, muestra tu gloria en cada uno de tus hijos. ¡Ay, santo, para tu gloria! Pon espíritu sobrenatural de oración en cada uno de ellos. Unción sobrenatural de ayuno. ¡Ay, santo, espíritu de ayuno y oración! Asalaya, ya Para gloria tuya como nunca antes. Para gloria tuya. Dios mío, y que cada uno de los que estamos aquí, cuando suena esa trompeta, desaparezcamos de esta tierra. En el nombre de Jesucristo. La gloria para ti, Señor. Precioso el Señor Jesús. Gracias por tu amor. Bendito sea Dios Hay poder en Jesucristo Gloria a Dios Amén hermano Dios me los bendiga Adelante con Jesucristo Y esperamos que Nos veamos pronto Arriba en el reino de los cielos Sea bendito el Señor Hay poder en Jesús Aleluya ¿Cuántos se están gozando este es un inicio hermano de grandes cosas que el Señor estará haciendo en este lugar, o sea en esta área de Washington, Maryland, Virginia eh, Qué bueno tener un buen grupo de ministros, hombres de Dios aquí, verdad reunidos todos para glorificar al Señor juntos Y quiero decirle que el ministerio La Voz de Bendición estará teniendo actividades como las que estamos realizando ahora eh, actividades como eh, la campaña con nuestro hermano Gigi, ¿verdad? Vamos a estar teniendo más actividades. Esté pendiente de que les vamos a llegar, a llegar a ustedes con más noticias de lo que vamos a hacer para la gloria del Señor.